no negotiation I refuse to think we need saving Something good will come from creation And when we think that the world is too anxious We'll adapt to all survive save it What keeps you up and night? yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah? I think that we've all had enough What keeps you up and night. yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah? Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder Hoy escenario dominación en el puerto de carga vídeo número 140 del canal Un escenario que particularmente no me gusta mucho y menos en estas condiciones Con una sola zona por conquistar Pues a toda pastilla salimos con el T-34-100 mi bichito Aprovechamos que estos guardarrailes los ha roto el BT Pues esta zona de paso tiene que ser muy rápida pues en breve los enemigos estarán ya afechando y disparando a todos los que crucen por ahí hay que cruzar rápido ya lo hemos hecho perfecto casi todos muy bien buen despliegue y vamos a por la zona es lo que hay no se ve nada mm -hmm. Esto es jodido ¿eh? <risa> Tres vehículos ligeritos Corriendo rápido Nuestros proyectiles perforantes De punta redonda Eso es lo, lo mejorcito Que nos vamos a encontrar aquí Porque aquí como mucho Bueno, a pero si Tiene buena penetración Así que con estos Me va a venir bastante bien. Pues los compis Si se dan prisa Tomaremos rápido la zona Muy bien están capturando. Perfecto. Al loro. Sobre todo la banda izquierda y por delante. Venga, la zona es casi nuestra. Ahí está. Bien. Vaya. El jefecillo va para adelante. Ahí. Objet 906. He salido venga, venga, que me con un BR63. A ver esta distancia El camioncillo 250, correcto No estamos muy lejos de la zona Prácticamente aquí ya 70 metros En artillería Aquí A los pollos estos que hay por la avenida Marcas por la izquierda Ahí ha caído uno ya lorito que están a punto de aparecer vaya ha caído uno, no sé quién es marca por la izquierda, vamos a echar un ojo rápido eh, ahí tenemos a un propio 300 metros, quién es, tan pesado bien, estupendo, 126 creo que era recarga, vamos antiaéreo por ahí Ese es el jefecillo, el que ha volado ¿Eh? ¿qué es eso? Impacto Otro tanque, el tío dispara Venga, vamos a tirar un mito. Nos largamos Despacito, esto es lo bueno del T-34 Lo dejas caer y vas para atrás Y te cubres Si lanzas el humo para adelante, pues sería mejor bueno en este caso es lo que hay tanque medio casi pisando a vamos a intentar cubrir a los compis ahí ese este. eh, tanque medio está aquí al lado prácticamente no nos olvidemos de ese que está ahí ido rápido cayó ¿Qué? Hay más gente ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, a ver. Ya, Tiger. Venga, por el lateral, vamos. Bien. Retrocede, retrocede. Eh, venga, vamos, ropidito. Más humo. Hay uno para matar al enemigo. Bien, pues tiene que ser ese. Alcalde zurrado antes. Más artillería. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Venga, ahí hay más gente. Ahí. Siguen habiendo más marcas ahí. Un par de ellas parece ser. Vamos al lío. Aquí nos estamos jugando de lateral. Como en algún pollo por aquí nos fría. Avión, avión, avión. Bomba. Buah. Ha caído cerca. Ay, ay, ay. ¿Quién es, quién es? A ver, este pojarito americano, americano. No te muevas, quieto. Bien. Estupendo. Este era el jefecillo el que ha caído. Ah, M18 Ha sido un instante, no lo he visto llegar Qué fastidio Venga, el IS-2, el Venganza Aquí necesitamos artillería potente Qué pena que tardes tanto en recargar Nos quedamos con 300, 200 metros Es un cuadrante y vamos a atacar el punto A pues el M18 estaba ya solo y si hay alguno más pues, pues está a punto de tomar hay un tanque ligero, un compi ahí con, en, defendiendo A a ver si es capaz, es capaz de hacerlo ahora cruzar por la avenida ahí están tomando el punto A Cruzar por la avenida sería una temeridad Vamos a echar un vistazo A ver si alguno asoma el hocico por ahí Por la zona Por lo menos por alguna parte de la carretera Ay, lo bien que íbamos A la, la revillé ¿Mm? vaya marca que he tirado ahí <ríe> ese antiáreo nuestro justo ese es el que dispara por ahí en medio no puede haber nadie no debería estamos perdiendo los puntitos pues claro es que hemos caído de golpe todos no ha quedado nadie para poder aguantar un poco, para que los que vayan cayendo puedan incorporarse a defender la zona a. Ese es el problema. 410, 410, 400 metros. No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada. A ver, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Va, por si los fly. Mal sitio. Este es muy mal sitio para estar aquí haciendo el topto o cruzar por la carretera, así que vámonos directamente a avanzar ya hacia el respaldo no puedo cruzar por la carretera, pues vamos a intentar por lo menos cortar el avance o que a los que vayan saliendo, intentar fatigarlos un poco aquí ya, esto es la lotería, aquí en cualquier pasillo, detrás de cualquier contenedor se puede esperar cualquiera y encima del lateral Jugosillo para poder zurrarte bien y dejarte cao, porque estos BR ya de lateral, muy bien. Ese compi avanza por la derecha, hay más gente por la izquierda. Eh, estamos capturando a ah, perfecto ese tanque besado, muy bien, muy bien. Estupendo, qué buen despliegue, estupendo, sí, señor. Muy bien, tíos Muy bien Pues hay que avanzar No nos queda otra Que nos pillan Pues mala suerte Apoyo, estás solo, tío A ver quién, quién es el guapo Que cruza ahora mismo la carretera Y se va para la zona La pena es que haya uno solo Uno solo defendiendo ah, Esa es la pena Bien, cojones, bien muy bien. Uh, está marcando. Está marcando. Pues son varias marcas, una sola no. Varias marcas. Mala pinta. Por aquí me salida. Uh, fastidio. Sí, trabajo en el equipo, pero. Como este, tío, no aguante. Como este copi no aguante la zona A. Vamos a estar un pelín fastidiados y más barcas, tanques pesados por la avenida, un par de ellas si, sí, el despliegue es muy bueno, trabajo en equipo estupendo pero <ríe> más vale que se dio aguante ni nadie más estamos todo el mundo aquí por en medio de la carretera o avanzando hacia el respawn y este, este compi solo a ver si va a poder defender la zona ya lo sé compi necesitas apoyo pero qué, qué hacemos ¡Ah! tanque ligero ya, a ver si la aviación puede apoyar un poco, este tío está aguantando de una manera estoica ahí estamos ahí ya a 400 metros del respawn mucho no me voy a acercar, pues si están a punto de salir se me echan encima rápido con el IS-2 tengo buen cañón para poder zurrarle a todo aquel que aparezca por aquí, a menos de 300 o 400 metros. Vamos a aprovechar estos cadáveres que hay aquí. Estos son de compis nuestros. Se quedaron, murieron mirando para allá. El enemigo está capturando la zona. Buah, el compi cayó. Mal rollo. ¿Cuántos quedamos? Tres. Y algún avión que otro por ahí, eh? Antiaéreo. Este es un antiario un ZSU. 300 metros. Sí, puede ser. Más o menos. El tío está ahí. El jefecillo va con el avión desfilando Hay otro avión por ahí pasando por encima de... ¡Ah! ah, ah ¿Qué ha pasado? Ah, ahora mismo no la están tomando El que la estuvo tomando La perdió Ese dispara a nuestros aviones Venga, ese tanque pesado que... ¡Ah! Hay varias marcas Tanque ligero, alguna que otra más Ese avión va para allá A ver tanque pesado también en la avenida pues por aquí no sale nadie a ver tío da la cara no me fío un pelo no me fío ni un pelo tanques medios que se cae va, pues estoy solo cojonudo estoy solito solito, solito, solito pues la zona está un pelín lejos este tío sigue ahí a ver qué hacemos no puedo tener mucho tiempo aquí, eh como, se empie como empiecen a tomar a esto, se va a ir a tomar... Bueno, mejor no lo digo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aviones, nada. Venga, dale cara. Ahí está. Muy bien. El antiaéreo que cae. Bueno, yo acabo de llamar la atención, así que vamos a escondernos. Rápidamente, marcha atrás y ese... Oh, están tomando la zona. Cojonudo. Solo queda el jefecillo en avión y yo en tierra. Pues, a jugársela. Pues pasando por delante del respawn ahí con dos huevos. <ríe> Venga. Y ese, pues ya no nos queda otra. Si nos fríen, pues que nos frían. Por aquí se apura. Eh, un compi, un tanque medio. Sale justo del respawn nuestro. Venga, compi, vamos a ver si entre nosotros podemos recuperar esa zonita jefecillo sigue por ahí volando y nosotros pues tenemos que ir para allá volando, volando sobre tierra a toda pastilla por la zona 270 260 metros, estamos ahí el IS poco más puede correr menos con tantos y tantas cosas por aquí por en medio Bueno, también me sirve para cubrirme No vaya a ser que aparezca un pollo Que puede ser que en cualquier momento aparezca el respaldo el Y me esté ya enfilando Ahí está, ese avión no es nuestro Dos aviones nuestros sí El tío no lo veo, se esconde bien Joder, así de la cara Voy a mi, miro, pero... En fin, si es que no sirve para nada. hay que irse para A, sí o sí. Corriendo. Que sea lo que sea. Venga, ese tanque medio está llegando rápido a... A ver si podemos hacer algo, tío. Bueno, ¿el que ha tomado? Si está pisando A, en cuanto yo pise empezaremos a retomar. Ahí está. Y ahora... Pues no. El tío sigue Siguena. Pues... No estamos tomando A. El tío es listo. Sabe que si en cuanto pisemos allí... Empecemos a... Empecemos a tomar A... Empiezan los puntos a darse la vuelta. Pues no. Está en la zona. Está pisando A. Vamos a ir por la otra parte del edificio. A ver... Aguanta, compi. No te adelantes tanto. Puede estar en cualquier lado. Vaya... Caíste ¿Quién es? Pues está aquí a la izquierda Aquí está, tiene que estar por aquí, me la tengo que jugar Hay que jugársela sí o sí. vamos, vamos Esto es cuestión de nada Vamos a ver, aquí Ah Impacto, y el tío T26 Me destrozó Joder macho, Qué mala suerte Nos hemos Ah, esto se acabó Nos hemos quedado a punto de caramelo A perder esta partida Vaya pena. Bueno, ha estado chula la partida. Muy, muy, muy bonita. Tíralo un buen like si te ha gustado la partida. Recuerda abajo comentarios de los cuadros Mimis. Y subo, usualmente, normalmente subo mis intros a TikTok. Comenta la partida si te ha gustado opinas tus recomendaciones y ha sido una pena que se haya perdido esta partida aquí en el, la conquista del puerto de Novoros y la dominación bueno, pero ha estado chula abajo tienes enlaces discord facebook instagram del escuadrón ibis y recuerda si no estás suscrito anda suscríbete al canal gracias por ver mis vídeos y nos vemos en un próximo chao chao